Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Ser Spanish y el día de hoy les voy a enseñar un truco, una técnica, un método para que ustedes puedan visualizar los mensajes eliminados de WhatsApp que nosotros recibamos, ¿ok? Esto es una técnica que es gratuita, ¿ok? Es lo mejor que ustedes pueden eh, tener como alternativa. Eh, vamos a hacer una pequeña prueba Vamos primero a cerrar WhatsApp en nuestro dispositivo Android Que es donde vamos a realizar el truco Y vamos a utilizar el iPhone para realizar las pruebas correspondientes Vamos a entrar en la aplicación de WhatsApp Y vamos a enviar un mensaje, ¿vale? Cualquier mensaje, ¿cierto? Vamos a enviar este mensaje Lo enviamos, recibimos la notificación Normal, como siempre Pero dado el caso de que la persona elimine el mensaje antes de que nosotros lo leamos, eh, al eliminar el mensaje para todos los usuarios, pues nosotros vamos a visualizar que el mensaje fue eliminado. No vamos a poder visualizar ese mensaje, al menos no por defecto. Entonces si nosotros abrimos WhatsApp, podemos visualizar que el mensaje recibido fue eliminado. Bueno chicos, estamos aquí de vuelta en el video y eh, el método que vamos a utilizar es mediante esta aplicación. Esta aplicación se llama registro de historial. vale. De hecho la tenemos por acá. Ustedes la pueden encontrar con este nombre. Notification History Log. Esta aplicación nos va a permitir visualizar los mensajes eliminados eh, de WhatsApp. Ya que lo que hace es. Eh, mantener un registro de todas las notificaciones que nosotros recibamos entonces simplemente descargamos, instalamos la aplicación y listo vamos a ejecutarla para que ustedes puedan visualizar cómo funciona aquí vamos a seleccionar el idioma, le damos a continuar aquí eh, aceptamos los términos y condiciones y bueno, le damos a siguiente, siguiente, siguiente, siguiente y listo. Vamos ahora a darle donde dice permitir acceso. Eh, en este caso vamos a acceder a la configuración y vamos a marcar en el acceso a notificaciones la casilla de la aplicación. Llamada registro de historial de notificaciones. Vamos a marcar esa casilla eh, nos puede salir un mensaje de advertencia donde nos indica que tal aplicación eh, va a tener los permisos de acceder a lo que viene siendo las notificaciones del sistema. Simplemente le damos a aceptar y listo. vale Ya con esto estamos listos y estamos hechos. Ya podemos irnos hasta atrás. Y ya luego le damos a continuar, ¿vale? Podemos incluso eh, habilitar eh, lo que viene siendo el almacenamiento. Eh, digamos que la aplicación tenga acceso a los archivos. Ya eso es opcional. Pero bueno, tenemos esa posibilidad. Ahora, eh, acá cuando le damos donde dice historia avanzada. Vamos a ver cada una de las notificaciones que nosotros recibamos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahora con WhatsApp. Eh, Vamos primero a escribir un mensaje, como por ejemplo, hola, ¿cierto? Y eh, vamos a colocar un emoji. Le damos a enviar, ¿cierto? Entonces, eh, en, este, en este punto vamos a recibir la notificación, ¿correcto? Entonces nosotros, común y corriente, podemos ir a WhatsApp, ¿cierto? Y podemos leer la notificación, entonces, a la persona le va a aparecer que nosotros, obviamente, hemos leído la notificación. Ahora, si nosotros nos vamos hasta el apartado de la aplicación, registro de historial, ¿cierto? Eh, vamos a irnos hasta historia avanzada y aquí vamos a recibir la notificación. Vamos a visualizar el mensaje recibido, la notificación. O sea, esto está espectacular. Ahora, vamos a probar, eh, en este caso, cómo funcionaría... Si la persona elimina algún mensaje. Esto es muy sencillo porque la persona simplemente llega. Eh, lo que hace es enviarnos el mensaje. Nos llega la notificación correspondiente. ¿Cierto? Y eh, posteriormente que nos llegue la notificación. Eh, bueno, o sea, nosotros igual podemos visualizar el mensaje. ¿Cierto? Antes de que sea eliminado mediante la notificación. Pero... Si la persona elimina el mensaje en esta oportunidad, lo elimina para todos los usuarios, a la hora de visualizar la notificación, ¿cierto? Aquí nos aparece en WhatsApp que el mensaje fue eliminado. De hecho, si nos vamos hasta el mensaje, nos indica que el mensaje fue eliminado. Ya que en WhatsApp no vamos a poder visualizar el mensaje que fue eliminado. Sin embargo, sin embargo también recibimos una notificación eh, de la aplicación en donde nos indica que la persona ha borrado el mensaje Esto es importante porque al recibir esta notificación Podemos acceder hasta el historial, hasta la aplicación Le damos a historia avanzada Y acá nos aparece no solamente la aplicación O sea, me gusta porque eh, en esta oportunidad Vamos a ver las notificaciones separadas por las aplicaciones Vamos a seleccionar dicha aplicación Y vamos a poder visualizar los contactos e incluso... Eh, cada chat, cada eh, notificación la vamos a recibir de manera separada. Como esto es una conversación, vamos a seleccionar dicha conversación y aquí vamos a poder visualizar ambos mensajes, tanto el que ya tenemos como el que ya fue borrado. Y no importa, chicos, realmente no importa eh, el mensaje que nosotros recibamos. Ok, no importa si el mensaje es eliminado. De hecho, nosotros lo podemos eliminar y de igual forma va a aparecer en este historial. ¿Vale? Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder eh, visualizar eh, los mensajes. Eliminados de Whatsapp en nuestro dispositivo de Android Yo el video se los dejo hasta acá Espero que les haya gustado este video No olviden que todo lo relacionado a este video va a estar en la descripción del mismo Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto